Bien, eh, arrancamos, si nos deja la luz que no se corta. Bien, hoy vamos a terminar con el tema de lógica proposicional y vamos a ver justamente las conexiones con el tema anterior. Eh, estos son los contenidos y vamos a arrancar directamente así aprovechamos mientras Epec nos deja. Bueno, la primera pregunta es ¿qué tiene que ver eh, lo anterior La teoría del orden Reticulado Algebra Google, álgebra Con esta parte ¿sí? O sea Por alguna razón Tenemos el mismo símbolo Para el ínfimo Que la conjunción El supremo Para la disyunción Entonces Tiene que haber Necesariamente Alguna conexión Entonces vamos a definir Una relación En prop Vamos a decir que Phi es menor o igual, curvado, que psi si solo si, se puede deducir psi usando como única hipótesis no cancelada a Φ. Si es una relación que definimos eh, en el conjunto de las proposiciones. ¿sí? Y ahora vamos a ver propiedades de esta relación. En particular, eh, por ejemplo, de phi se deduce phi. Eso es muy fácil. La, la derivación que es solo phi de un solo nodo es una derivación con conclusión phi e hipótesis no canceladas exactamente este singulete. Si de phi se deduce psi y de psi se deduce ji, entonces de phi se deduce Vamos a ver, lo voy a tratar de probar. Esto primero termino de denunciar. De y si de phi se deduce psi y de psi se deduce phi, entonces se deduce la equivalencia entre las dos. Es un teorema la equivalencia entre las dos, sin hipótesis. Voy a demostrar ahora eh, el... El segundo ítem, primero lo copio y después voy a dejar de presentar. Entonces lo que queremos probar es que si de phi se deduce psi y de psi se deduce chi, entonces de phi se deduce chi. Bueno, dejo de presentar entonces. Bien. Ahí estamos. Ahora quiero demostrar esto. Primero, lo voy a demostrar de la eh, de manera elegante, más bien o sea, como lo haría alguien de computación, y este, más modularmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Las hipótesis, o sea, ¿qué estamos suponiendo? Suponemos que hay una derivación de acá, es de la primera hipótesis, de esta primera suposición, deducimos de que hay, eh, sabemos que hay una deducción con conclusión psi, y única hipótesis no cancelada a lo sumo, fi. ¿Sí? La segunda suposición nos dice que hay una derivación. Acá le vamos a poner de 1 esta. Hay una derivación con hipótesis no cancelada psi y conclusión G. Esta lo voy a llamar de 2. ¿Sí? Entonces lo que me pide el ejercicio... Ajá, muy bien lo que están diciendo en el chat. Lo que me pide el ejercicio es encontrar una derivación D que tenga a lo sumo como hipótesis no cancelada, como única hipótesis no cancelada a φ y conclusión chi. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a hacer de dos maneras. Como computólogo, es decir, bien elegantemente, y va a ser, y más, más, como modularmente. Este, ¿Y cómo haría esto? ¿Cómo lo, lo pruebo esto? Entonces, y eh, respetando la, la estructura como recursiva que tienen las derivaciones. Entonces, lo que puedo hacer es, a partir de D2, tengo acá D2, puedo hacer una introducción de implica y obtener Psi implica G. Y acá en esta introducción, en toda introducción de implica, puedo cancelar, se cancela el antecedente. Ahora, esta derivación D2 de tenía como única hipótesis no cancelada a psi. Esta nueva derivación, como borré, este, como cancelé psi, no tiene ninguna hipótesis no cancelada. Todas sus hipótesis están, can están canceladas. ¿Sí? Ahora, aprovecho que tengo esta derivación nueva, esta derivación de 1 que me lleva a psi y entonces puedo aplicar eliminación de implica no sé si todavía si lo dije en algún momento pero eliminación de implica tiene un nombre como tradicional que es modus ponens eh, uy, ¿qué estoy haciendo? De psi y de psi implica gi, obtengo gi. Y ahora las hipótesis no canceladas de esta nueva derivación es, eh, está formada, están eh, son la unión de las hipótesis no canceladas de la primera subderivación junto con las hipótesis no canceladas de la segunda derivación. De esta era nada, vacío. Estaban todas las hipótesis canceladas, de esta subderivación hasta acá. Y de esta, las hipótesis no canceladas eran phi solamente. Entonces, la unión de phi con nada, el singulete phi con nada, me da singulete phi. Entonces, esta derivación atestigua que de phi se deduce este. De, de phi se deduce hi. ¿Mm? Bien, bueno, vuelvo a presentar. Bien, de igual modo se puede demostrar la, la tercera, el tercer ítem. Y, y, y, y cito nuevamente, insisto, que este tipo hay dos tipos de ejercicio, ¿no? Un ejercicio es decir, encontrar una derivación que haga algo, como fue para el, como es para el primer ítem. Y otra cosa distinta es, dadas dos derivaciones, o dada una derivación que yo no conozco cómo es, poderme fabricar otra que muestre algo, como lo, lo acabamos de hacer en la pizarra. Bien. Fijamos, ahora si reemplazamos las cosas por su definición, acá, acá reemplacé lo que tenía antes por su definición, me queda que phi, esta relación que le voy a llamar deduce, de phi se de, deduce phi, de phi se deduce psi, y de psi se deduce ji, entonces phi, eh, de phi se deduce ji, Así que es exactamente una, la transitividad de la relación, como, como habían dicho en el chat. Y esta última, bueno, me dice que si fi, eh, de phi se deduce de, si, de fi psi y de psi se deduce phi, entonces las dos son equivalentes. Entonces, es una relación de orden esto, y hay una actividad en el aula virtual para que vayan y intenten hacer, este, traten de llenarla rápido, somos poquitos y poquitas, así que vayan a llenarla y yo ahí muestro cómo va evolucionando. Bien, Vayan, traten de ir llenando rápido. Ahí yo ya voy a, voy a ir compartiendo. En un momento voy, voy a ir mostrando la este, cómo va quedando la respuesta. Exactamente, las tendencias, correcto. Voy a ir mostrando la tendencia. Ahí va, creo que se está viendo, a ver. Uy, creo que toqué mal. Uy, creo que, que spoileé, me parece, spoiler. Me parece que spoileé. Bueno, ya la voy a mostrar de vuelta. gente que vea youtube para gente que vea youtube ahora después va a tener que bancarse esta parte bueno ahí se ve se ve la tendencia eh? bien vamos a ir recargando acá y espero que esté sin spoiler la tendencia 28 recién bueno faltan un par de respuestas recargando. Hay 14, 15 tímidos y tímidas que nos están contestando. Bien, bueno, corto ahí, voy a mostrar ahora, termino de spoilear. Las respuestas fueron eh, que es un orden parcial, sí en un 83%, no un 13%, y un 3% de sincero o sincera que una sola persona hasta ahora. Bien. Perfecto. Bien. Eh, ahora, no sé si vieron la, la respuesta del final. De la, no sé si les daba la, algún tipo de feedback de la encuesta. Exactamente, bien. Bueno, esa es la respuesta que no. Así que tengan cuidado con el troll. Exactamente. La respuesta es que no no es un orden parcial, es un preorden. ¿Qué es un preorden? Es prácticamente lo mismo que un orden parcial, es un orden parcial gordo. Ya le voy a decir por qué gordo. Porque si bien es reflexiva, la primera propiedad es reflexiva, la primera propiedad de, de, de la relación de deducción es la reflexividad, la segunda es la transitividad y la, la, la última no es antisimetría. Porque podrían ser equivalentes las dos fórmulas, ¿sí? Pero distintas. Un ejemplo, lo voy a poner grande en la pizarra, no, no, voy a, no voy a dejar de presentar. Si quieren, pueden pinchar ustedes ahí para ver. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos, es más, voy a ser estricto y voy a poner todos los símbolos. Tenemos dos proposiciones que son equivalentes. Ustedes pueden probar ese sí, solo sí. Ver, dando una derivación, prueban ese sí, solo sí. Pero no son iguales, porque acuérdense que las proposiciones son string. Y como string son distintas, una tiene cinco símbolos y la otra tiene un solo símbolo. Tienen ¿Sí? longitudes distintas, entonces no, son, no, son, no es antisimétrica la, la, la, la relación. Bueno, un preorden es una relación que es este es una relación que es reflexiva y transitiva. ¿Y por qué se llama preorden? Porque le falta casi nada para hacer un, un, un, un orden. Lo único que pasa es que hay cosas que son equivalentes y no son iguales. De hecho, la relación, la relación de ser, estar, eh, estar relacionado en las dos direcciones es una relación de equivalencia. No, no, no solo acá, sino siempre que tenga una relación que es reflexiva y transitiva, o sea, para todo preorden... La relación, estar, ser comparables en las dos direcciones es una relación de equivalencia siempre, es un ejercicio fácil ese. Entonces, eh, la solución para recuperarla, para tener realmente un, una relación de orden es considerar que las cosas equivalentes son iguales. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para considerar cosas equivalentes como iguales es usar clase de equivalencia es otra cosa que habíamos practicado habíamos aprendido en la en la primera parte ah, bueno, bueno, lo vamos a tener que recuperar deshacer entonces vamos a usar clase de equivalencia y entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a llamar fi barra a la clase de equivalencia de phi. ¿Y qué es la clase de equivalencia de phi? Son todas las cosas que están relacionadas con phi mediante esta relación de equivalencia o, o bien esta. La doble comparación. Entonces son todas las psi que son a la vez, se deducen y de las cuales se deduce de phi. ¿Sí? y vamos a llamar prop barra al conjunto de todas las clases de equivalencia de hecho esto que viene a ser es una partición de prop ¿Sí? y vamos a definir ahora esta relación vamos a definir con un menor o igual posta vamos a definir que dos clases de equivalencia están relacionados si sí, los representantes están relacionados. Ahora voy a, dejo un momento esto para que lo vean y voy a, este, voy a hacer un, un par de esquemas como para que se entienda qué es lo que está pasando acá. Por acá. La, la Ahí después Álvaro te voy a contestar después en el recreo Bien Entonces ahora voy a, eh, voy a eh, tratar de, de, de, de ejemplificar De explicar qué es lo que está pasando acá Buah Sabemos que hay cosas que son equivalentes Y no son iguales Por ejemplo tengo P0, tengo P0 y P0, por acá P0 o P0, todas estas son equivalentes. Entonces todas estas, como son equivalentes, y hay más, hay muchas más, todas estas son están en la clase de P0 O sea que si yo escribo P0 barra Es igual a esto O sea, esto es igual A P0 barra Que es lo mismo Que tomar P0 o P0 barra Son todas cosas O sea cuando agarro cualquier elemento, así funcionan las relaciones de la equivalencia. Cuando tomo cualquier elemento y me fijo cuáles son los relacionados con él, me dan todo lo de la misma bolsa. ¿Sí? Ahora, de, de P0 se deduce P0 o P1. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos, esto también tiene, hay, hay cosas equivalentes a esto, como P0 y P0 o P1, P0 o P0, vamos a poner otra opción distinta, acá, P0 o p P1 o P0, todas esas son equivalentes entre sí. Porque voy escribiendo cosas y quedan millones de ejercicios que ustedes pueden usar para entrenar. ¿sí? Y ahora de acá, de esta, de P0, se deduce P0P1. Simplemente aplicar la regla de... Este, de eh, introducción de la disyunción eh, veo que en el chat el el, el, el, el, el MIT me está tapando un poquitito que es lo que quiero poner acá lo voy a modificar si bien en el video se va a ver bien de P0 se deduce de P0, se deduce P0 o P1, también se deduce esta otra, porque son todas equivalentes. Lo que va a pasar es que si de, de alguna de acá, de esta clase, para simplificar, para acortar, lo voy a llamar P0, esta es la clase P0 y esta es la clase de de aquí más abajo, y esta es la clase de P0 o P1. Si de alguna de esta clase se deduce alguna de esta clase, entonces de todas se deduce se deducen todas. Entonces... De esta se deduce esta, de esta se deduce esta, de esta se deduce esta, todas. Entonces, cuando yo digo, si, si yo digo que eh, con que una se deduzca, una se deduzca de una de acá, entonces ya eso me implica que todas. Se deduce, entonces es como que hay una coherencia Es como que hay toda una relación que va en una sola dirección No puede ser que de acá se deduca una Y, y, y una de acá no, no tenga por consecuencia No, no tenga por deducción a, a una de acá Es todo como consecuencia Entonces toda esta flechas que van acá en todas las direcciones Yo las puedo simplificar Las puedo considerar que es una sola flecha Entonces acá lo que tengo es el menor igual que acabo de definir. O sea, la definición que di de este menor igual es coherente. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque... porque ¿Cómo la definí yo? Esto lo definí. Sí, solo si. Sí. P0 de P0 se deduce... P0 o P1. Bien. Entonces, lo que yo voy a considerar ahora son estas bolsas. O sea, como que a PROP lo tengo compartimentado ahora. PROP, que lo tengo acá. Lo tengo ahora compartimentado. En bolsas, que es una partición. Eh... Voy spoilando que acá abajo está bottom, por acá va a estar la clase de P0. Acá está. Por acá está. Eh, bueno, acá está P0. Acá está P1. Acá está P0 y P1. Y todos sus equivalentes. Y entonces esta, esta, esta bolsa de acá, este compartimento de acá, este, esta celda de la partición. Todo esto es P0 barra, es la clase, ¿sí? O sea, todo esto verde es esto de acá. Esto verde de acá es esto. Son es un, un subconjunto de proposiciones. ¿Sí? Y ahora acá esta relación esta relación menor igual que definí entre las bolsas Sí es un, un, un orden parcial ¿Sí? Si bien había acá este, de acá se deducía este y de acá se deducía este O sea, había relaciones O sea, de acá tengo así y así En este caso la deducción va en esta dirección y no vuelve. ¿Sí? Entonces me quedan ordenadas, los pedazos de estas celdas me quedan ordenadas con esta relación. Bueno, vuelvo a presentar. Bien, entonces ya tenemos definido un orden parcial, no en prop, pero en, pe, entre pedazos de prop, entre, una partición, en, entre los elementos de una partición de prop. Por eso digo que, un orden gordo por el hecho de que eh, es un orden gordo, por el hecho de que es un orden gordo por el hecho de que lo que está relacionado no son proposiciones, sino son conjuntos de proposiciones. Bien. Acá copio la definición del orden, nuevamente. La clase de phi es menor o igual a la clase de psi si de un representante de esta clase se deduce a algún representante de esta clase. No importa qué representante yo elija. Este, va a estar bien definido, por lo que dije antes, que si en alguna dirección, se, en a, entre dos elementos se da la dirección, entonces entre cualquier par de elementos se da la, la relación. Y este orden no es total. Hay cosas que no son comparables. ¿sí? De hecho, las clases de los símbolos proposicionales son todas distintas. ¿sí? Si yo tengo, entonces, y sale porque no, no son comparables, ¿sí? Entonces, para probar esta relación, para probar que si dos, dos símbolos proporcionales no están relacionados, aplico la definición, entonces lo que tengo que encontrar es una manera de ver que de una cosa no se deduce otra. Entonces vamos a dar un lema bastante útil al respecto de esto de cómo probar de que de un conjunto no se deduce una, una fórmula ¿Cuál va a ser el criterio ese? El criterio de no derivación es el siguiente Para ver de que de un conjunto gamma no se deduce phi Basta encontrar una asignación que me valide gamma Y que me haga cero phi ¿Sí? que, que su evaluación asociada me haga uno todas las cosas en gamma y que me haga cero valer cero a fin. ¿Y por qué pasa esto? Porque el teorema de corrección me dice que si eh, que si que si pasa que este, tengo una, una asignación que me valida gamma, me hace una a todas las cosas de gamma mediante su evaluación asociada, y de gamma se deduce phi, entonces, el, por el tema de corrección justamente, de gamma tiene por consecuencia a phi. Entonces, toda evaluación, toda asignación que me valide gamma, me hace valer 1 a phi. Entonces, por la contra recíproca, si tengo alguna asignación que me valida gamma, y... Me hace cero phi, entonces no puede ser de que gamma sea consecuencia, que phi sea consecuencia de gamma, entonces no puede decir que no puede ser por corrección que phi se deduzca de gamma. Eh, ¿Y cómo hacemos entonces para este caso particular que estamos viendo acá? Tomamos una asignación que la definimos específicamente de qué manera. Nosotros queremos que. Nosotros que, eh, queremos ver el que de PN no se deduce PM Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una asignación que la vamos a definir que vale 1 solamente en el símbolo proposicional PN y 0 en todos los otros. O sea, vale 1 exactamente en PJ, exactamente cuando J es N. Y en todos los demás vale cero, en particular en PM vale cero. Y entonces, ahora voy a escribir un poquito. Eh, voy a borrar un momento acá, dejo de presentar. Voy a borrar un poco esta derivación que hice acá. Después voy a volver sobre esto, así que por eso lo mantengo. Entonces tengo, tengo B. B de PN la defino como 1. Y B de PJ la defino como 0 si J eh, es distinto de N. ¿Sí? Entonces, la evaluación asociada en Pn a B, esto es por definición, B de Pn, y esto es 1 por, por, por definición, por construcción, ¿sí? y entonces B valida a Singulete Pn. Y sin embargo, Pm es B de Pm, que es igual a cero. Luego, por el lema este de no derivación, de Pn no se deduce Pm. Esto es bastante útil muchas veces cuando uno quiere probar, y es esencialmente la única manera de probar, de probar que de, una, de un conjunto no se deduce algo. Porque demostrar que no hay una derivación puede ser eh, muy difícil. Bien. Continuamos. Sí. Bien, lo, lo, lo, lo que hice, cuento, cuento brevemente lo, lo que hice recién. Lo que hice recién en la pizarra, hago un resumen y después vuelvo a la filmina para, que, para, para sentarlo ahí. Mecánicamente, ¿qué hice acá? Definí una asignación. Entonces, esto es, definí. asignación B que va de los símbolos proposicionales en el 0,1 en el par 0,1 ¿sí? eso es lo que hice ahí con estas dos cláusulas estoy definiendo ya completamente una asignación primer paso, segundo paso dado una asignación yo puedo extenderla a una función definida en todo PROP que es la evaluación, que eso este, que se define recursivamente a partir de la asignación. Entonces, el caso base de, esa, de la definición de, de, de evaluación es justamente en los átomos, y en los átomos vale exactamente lo que valía la, eh, la asignación, y en Bottom vale cero, por definición siempre. ¿sí? Entonces, extiendo... Entonces, lo que hago acá, esta cosita, es evaluación que va de PRO en 01. Esto es automático. Una vez que tengo una, para cualquier asignación, automáticamente se me define la evaluación que está, que la definimos a, hace un tiempito. Y ahora... Esta evaluación o esta asignación que cumple. Ahora, ¿para qué la hicimos? Para encontrar. O sea, esta, esta asignación que cumplía. Que validaba. Validaba el lado izquierdo, este conjunto. Y sin embargo, falsificaba el lado derecho. Esta proposición. Me hacía verdadero. Todos los elementos de este conjunto es decir, Pn, y me hace falso esta, esta proposición, Pm. Eso quiere decir que eh, de este conjunto no se deduce, no, no, no tiene por consecuencia, eh, lo que, y acá podría ponerlo más, más eh, explícito, luego, como hay una evaluación que hace uno, todos lo, todo las, los las, eh, todo lo del conjunto este, y sin embargo no me hace uno PM, entonces lo que sé es que no es consecuencia. PM de PN. Pero por corrección, acá usamos corrección, por corrección de PN... No se deduce de M. Ese es el argumento. Ahora vuelvo a la filmina y lo termino de asentar ahí. Me alegro. Bien. Bueno, entonces eso es lo que hicimos. Y, y, y, e insisto, de que esta es la manera canónica, la, este, esta observación de no derivación es la manera canónica de probar De que de un conjunto no se deduce una proposición, hay que encontrar una evaluación O sea, quiero demostrar de que no se deduce una proposición de un conjunto Entonces tengo que encontrar una evaluación, una asignación Bien, continuamos Vuelvo a copiar la definición para que lo vayamos recordando. ¿sí? Y tenemos estos ejercicios: de φ y psi, de, con esta única hipótesis no cancelada, se deduce Me Ejercicio fácil. Después de φ, eh, conjunción psi, se deduce psi. Otro ejercicio igual al anterior. Y ahora un ejercicio condicional, si de G se deduce phi y de G se deduce psi, entonces de G se deduce la conjunción. Ese es otro ejercicio, y ya se pueden ir imaginando cómo se hace. Pero ahora si reemplazamos acá esta, estos, estos eh, resultaditos, aplicando la definición, me queda que el primero me dice de que la clase de la conjunción es menor o igual a la clase de phi. La clase, acá simplemente estoy tra tra transitando desde la definición de la relación de deducción a la definición del orden parcial en las clases de pro en, lo, en, en los compartimentos de pro El segundo ítem nos está diciendo que la conjunción es... Cota inferior de psi. O sea que la conjunción, la clase de la conjunción es cota de este par, del par clase de phi, clase de psi. Y el último me está diciendo que cualquier cota del par s tiene que ser menor o igual a la clase de la conjunción. Bueno. Lo que me está diciendo esto en, en, en resumen es que la clase de la conjunción es el ínfimo del de par clase de phi, clase de psi, en el conjunto de, de clase de equivalencia con, la, con el orden. Entonces, yo puedo, entonces hay un ínfimo siempre, que lo voy a denotar con la, con la notación cuadradita que usamos en algún momento, para no abusar tanto de la notación. Entonces, en PROP hay ínfimos. Y de igual modo, en PROP hay supremos. En la, la clase de la disyunción es el supremo de las clases. ¿Sí? Y ahora eh, voy a... Además, voy a hacer un, un pequeño... Voy a dejar acá esto y les voy a mostrar algo en la pizarra, por un momento. Eh, si ustedes pueden, a ver, me parece que lo vamos a tener que dejar de presentar. Ahí les muestro en la pizarra. Voy a, voy a volver al, a los diagramas que tengo en la pizarra. En este punto, donde acá, acá me parece que lo de arriba, pueden considerar que es como un zoom hecho acá en este PROP. ¿Sí? Entonces fíjate que acá P0, tengo P0 acá, P1, no son comparables, no están uno encima del otro, por lo que probamos recién acá. ¿Sí? Y acá P0 y P1 tienen por supremo a... Eh, las clases, las respectivas clases, sí, lo, lo, lo, me, me gustaría, me gustaría, a ver, borrar un poquito, y acá vamos a poner un, otro color, sí. Esto me quedaría así, bueno, no quiero usar el rojo acá para no confundir con las flechas. Pero esto es PROP, ¿y qué pinta tiene PROP barra? PROP barra tiene esta pinta. PROP barra ahora tiene esta pinta. Acá está la clase de p Acá está. No, uy, no, eh, rompí el color code. Bien. Acá está la clase. Esta es la clase de P0. La clase de P1 está acá. O sea, este punto representa toda este, esta bolsa. El punto al lado de P1 representa todas las cosas, la bolsa de todas las cosas equivalente a P1, y acá, este punto negro me representa la clase de P0 o P1. Y resulta que realmente la clase de P0 y P1 es el supremo entre la clase de P0 y la clase de P1. ¿Sí? Y acá hay otra cosa, acá está el ínfimo, P0, la clase del ínfimo de P0P1, y esto es lo que acabamos de decir que es el ínfimo, entre esas clases, y hay más cosas, y hay más cosas, ¿sí? Todo esto, este es prop barra, y tiene más elementos, y de hecho, acá abajo ya le había dicho de que esta es la clase, de, la clase del fondo, la de abajo, Existe, hay, hay un primer elemento que es la clase de bottom. Y acá arriba hay una, una clase del, del último elemento que es top. Top es true, que por definición es la negación de bottom. ¿Sí? Bien. Entonces vuelvo a presentar. Entonces, bottom es la clase, es, la clase bottom es el primer elemento, porque de bottom se deduce cualquier cosa. Y la negación de bottom, que lo escribimos con este simbolito que se llama top, es el último elemento. De cualquier cosa se deduce top. De hecho, top es un teorema, y en la clase de él están todos los teoremas. Y finalmente, la negación me da un complemento. Así que tengo... Eh, me, ¿Me parece que me salte algo? No. La negación me da un complemento. Entonces, prácticamente, tenemos de que sería un, es un reticulado que tiene ínfimos, su, eh, supremos, tiene... Eh, Último y primer elemento tiene complemento, lo único que nos falta es ver que sea distributivo para hacer un álgebra de Bool. Y de hecho es distributivo. ¿Qué? Es distributivo porque acá este ejercicio que está resuelto en el apunte, está bueno que lo piensen porque es bien, bien especial, este ejercicio nos prueba la... la, la la desigualdad distributiva al revés. Acordémonos que, bueno, justamente los ejercicios que ustedes tenían que entregar tenían que probar algo esencialmente igual a la desigualdad distributiva. Lo usaron muchas y muchos de ustedes. Y esa la desigualdad distributiva vale siempre. Si, uno, si vale la otra, entonces el reticulado es distributivo. Y esto no está diciendo, esta, esta relación de deducción que hay acá, no está diciendo que vale la otra desigualdad distributiva. ¿Sí? La desigualdad distributiva, eh, así tal cual como se llama, es en, esta, en la otra dirección, y esta es la que no es trivial. Si vale esta, entonces vale la igualdad. Entonces, finalmente, el, el, tal cual. Y entonces vale, finalmente, que es un álgebra bull porque el, el, el, el pose este de las clases, de las bolsas, es un retículo distributivo. Pero hay una... Si uno lo, lo piensa un poquitito más. Entonces, ¿por qué realmente distributivo? <coughs> es medio raro. Eh... ¿Por qué, ¿Por qué debería ser distributivo? O sea, es una, una, una, una, una linda pregunta, porque realmente acá cuando nosotros hemos escrito las propiedades de que eh, la conjunción nos daba el ínfimo, ¿sí? si sí, teníamos las, las, dos, las dos primeras condiciones, nos decían que el ínfimo, eh, la, la, la conjunción nos daba una cota, y la última nos decía que era la menor cota, fíjense que la primera, las dos primeras son la, la regla de eliminación de la conjunción, o sea, son e exactamente equivalentes, no porque decir, decir que de una conjunción puedo deducir uno de los términos es una de, la, de, la, de las eliminaciones de la conjunción y que puedo deducir, el otro término es la otra, o sea, no, no es exactamente lo mismo. Y acá, esta última regla es la regla de introducción. O sea, si, si ustedes se fijan en la definición recursiva del conjunto de derivaciones, ¿sí? entonces la regla, la, la, la, la regla que me permite... El, el paso correspondiente a la construcción de derivaciones usando la introducción de la conclusión es exactamente esto. Si tengo derivaciones de las cuales eh, puedo concluir phi y puedo concluir psi, entonces hay una nueva derivación eh, con conclusión eh, phi y psi. O sea que solo estoy usando, o sea, las reglas, esencialmente lo que quiero decir es que las reglas de la conjunción me están dicien, me, me, me está diciendo exactamente que la conjunción es el ínfimo. ¿Sí? Eh, y lo mismo con la... o sea, porque solo estamos describiendo las reglas de la conjunción y la regla de la conjunción están diciendo exactamente que... Eh, la conjunción me da el ínfimo, no me están diciendo más que eso, y aparentemente el supremo es lo mismo, porque si de phi puedo deducir phi o psi, esa es la regla de introducción de la, de la disyunción, lo mismo con la otra, y esta, más complicada, es la equivalente a la introducción a la eliminación de la disyunción, porque ¿qué decía la, la regla de eliminación de la disyunción? Decía que si yo puedo deducir phi o psi de alguna manera. Y suponiendo phi, puedo deducir chi. Y suponiendo psi puedo deducir chi. O sea, si puedo probar los dos casos, entonces puedo deducir chi de eh, Puedo deducir xi. O sea, fíjate que tengo dos derivaciones. Si puedo probar el caso phi de phi se deduce G y puedo probar el caso psi, de psi se deduce G entonces de la, de la, de la disyunción se deduce G Eso sería la esencia de la regla de la disyunción. Y acá, entonces ahí estamos usando solo la regla de la disyunción. Y ahora les muestro rapidito... Entonces, la, la pregunta, ¿de dónde sale la distributividad si sí, es que la, la, la regla de la disyunción me está diciendo de que la disyunción es suprema? O sea, como que aparentemente, entre las reglas de la conjunción y las reglas de la disyunción, solo estamos definiendo un reticulado, pero nosotros hemos aprendido de que no todos los reticulados son distributivos. Entonces, ¿cómo puede ser que... Poniendo la definición de reticulado, me salga el distributivo, es como gratis. Y esta es la derivación del ejercicio que le dejé. No, no la muestro mucho, no quiero despoilearla, pero solamente vean lo rojo, que solo uso reglas de introducción de la disyunción y de la conjunción, nada más. Listo. Entonces esto es un misterio que queda para resolver para ustedes. ¿sí? Eh, lo que quiero hacer ahora antes de pasar al, al, al recreo, quiero retomar una cosa que dejé. Bueno, bueno, ya, ya llegamos al, al recreo y ahí vamos a hacer un, una recapitulación. Lo que quería le, dejar es esto. ¿Se acuerdan que Ustedes, eh, quiero, quiero enmendar una situación que, que estoy diciendo que solo usé las reglas de la conjunción y de la disyunción, ¿sí? pero cuando probé esta propiedad del orden, usé el implica. ¿Eh? Entonces me dice ah, bueno, no, trampa, estás usando el implica. Pero en realidad... Eh, si yo hago esta prueba ahora como matemático, y como matemático puedo ser desordenado, no hace falta que sea tan elegante, entonces yo puedo tratar de hacer una prueba de esto que no use el implica. ¿Sí? Va a ser más fea, va a ser muy sucia, pero, eh, pero la puedo eh, hacer. Entonces, ¿cómo va a ser esa prueba? Yo quiero probar esto sin usar la regla del implica. Eh, bien. Entonces yo quiero encontrar una derivación, partiendo de una derivación, esto era lo que me está diciendo esto, no, no se ve ahí, acá lo que estoy probando, esto lo que estaba probando era la transitividad del orden. Bien, entonces, si de φ se deduce psi y de psi se deduce g, entonces de φ se deduce g. Entonces, ¿cómo hago para ver eso sin usar las la, la reglas del implica? Bien, entonces, ¿qué hago? Yo tengo la deducción de 2. ¿Sí? La deducción de 2 que me llega aquí. Esta deducción puede tener una forma complicada, no sé qué forma. Sé que su, su única hipótesis no canceladas es sí, pero, o sea, que sí aparece como hojas en el árbol, puede aparecer varias veces, ¿sí? lo voy a poner acá un poquito más abajo, puede aparecer varias veces como hojas en el árbol, ¿sí? de esta derivación de 2, esta es de 2, entonces yo podría definir una operación sobre derivaciones que agarre que a cada ocurrencia de psi como una hipótesis, como una hoja, la reemplace por toda esta derivación. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar cada ocurrencia de psi por esta derivación. Entonces pongo acá encima ¿Sí? Y entonces ahora esta nueva derivación se puede demostrar, esta nueva derivación, B, se puede demostrar que su única hipótesis no cancelada es φ. Porque acá por, por acá había otras hipótesis, pero están canceladas, así que no, no me joden. Y estas... Donde estaba Psi, que era la única no cancelada de D2, encima le puse copias de D1. Y entonces, este esta esquema de prueba no usa otras reglas que no hayan estado originalmente en D2 y en D1. Bien. Entonces, se puede hacer esa prueba sin usar otras reglas que no sean las... Eh, eh, no involucra otras pruebas, otra, otras reglas, perdón. Eh, bueno, así que les dejo ese misterio para que lo piensen. Eh, es interesante y, bueno, pero no, es, no, no entra en el examen final, solo un misterio para que lo traten de resolver. Bueno, corto corta la grabación entonces y continuamos en un ratito.